Vamos a explicar cómo trabajamos en el colegio los derechos de la infancia. En el colegio decidimos las normas de centro en asamblea desde infantil hasta sexto. gusta ser protagonistas de lo que hacemos. Por ejemplo, eh, la mediación y los bibliotecarios. Los bibliotecarios nos, encarga, nos encargamos de hacer préstamos y devolución y los mediadores eh, ayudamos a los niños que se sienten mal. Se con otras. ¿Y será cierto que en los ratones están coleccionan? ¿Algún negocio podríamos hacer? Por eso tenemos una constitución escolar que revisamos y aprobamos cada año con los derechos de la infancia, también a los productores planetarios que se cargan de. cantar, bailar, la, la, la, la, la, todos somos amigos, jugaremos contigo, diversión y alegría, nosotros damos la vida, aquí en el cole hacemos amigos y estudiamos juntos, aquí en el cole hacemos amigos y amigos. En el Ramón y Cajar. queremos agradeceros que nos hayáis reconocido con el título Las referentes en los derechos de la infancia. Gracias.